Ya está. Ya, maravilloso. Ya está en el canal de YouTube, en el canal de Facebook de la, de la Red Waterland. Y lo vamos a conectar con los canales de otras instituciones. Ya me estoy escuchando a mí mismo aquí. Está bien. Bueno. Muy rápidamente, sí ese es un problema ahora, porque quizás me voy a desconectar el audífono, si no me estoy escuchando a mí mismo. Este, yo en el chat he puesto, y eso va a salir también en Facebook, los detalles del evento por escrito. Pido disculpas a Giovanna porque Mapuche está en plural, no me dejó corregirlo el... El, el chat, una vez que está puesto en el chat no se puede corregir, cuidado con lo que uno escribe, <ríe> no te lo deja corregir, o a mí no me lo dejó por lo menos, pero luego lo corregimos para, para el canal de YouTube. Bueno, básicamente este es un evento que forma parte de las actividades virtuales de lo que fue el plan de la undécima reunión de la red, que era la que iba a seguir a la reunión que tuvimos en Chile y que tuvimos que suspender por la pandemia y por otros eventos. Estamos haciendo actividades virtuales. Alex Caldera, que está aquí presente, es el coordinador local de la reunión, es de la Universidad de Guanajuato, en la Ciudad de León, en México, y este, tenemos a Ariel Monzón, representando secretario ejecutivo de la Contaguas, y en algún momento debería aparecer Oscar Rodríguez, representando a la ISP, pero Oscar está viajando en este momento, así que se va a conectar seguramente desde un auto entre las montañas de Costa Rica. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Entonces le doy un poco la palabra a Alex, brevemente por, como representante de la organización de la undécima reunión, nuestro colega de México. Bienvenido Alex. Gracias a, a todos por, por estar acá. La verdad es que... Parece que no tenés voz, no tenés conectado el... La ¿No voz. se ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? No se escucha, no tenés voz. Sí, sí la escuchamos. Sí. No sí, se escucha, ¿no? ¿Sí se escucha? Vamos sí. A ver, hola. Ay. Creo que, disculpen... Luego ah, de, nos, nos, nos hace mala jugada. Pero bueno, seré breve rápidamente. Estamos muy contentos porque este evento es de los más esperados, ¿no? Que, que se tenían pues en el conjunto de, de reuniones que podían haber sido parte de las reuniones presenciales de, de, de la reunión de la red que íbamos a tener en México, este tipo de conversatorios sobre estos problemas fundamentales que están muy ligados precisamente a la, pues a la preocupación de todos, los, de, de todos quienes pertenecemos a, a la red, y en ese sentido, pues bueno, comprometidos con una defensa del territorio, con una gestión democrática del agua, pues este, este evento es muy importante, ¿no? sobre todo pensando en la soberanía y autonomía eh, de nuestros pueblos y de la gente que, que lucha día a día no por, por esos territorios, por esos recursos naturales, incluidos el agua. Entonces, pues bueno, nada, una bienvenida porque este evento forma parte pues de lo que pudo haber sido, pero es, ¿No? Dada esta, esta posibilidad de la tecnología y pues bueno, vendrán más eventos, los cuales daremos información en breve, que también forman parte de este esfuerzo de los miembros de la red por darle pues presencia y vinculación a lo que esperábamos de la reunión presencial. Muchas gracias, estaban Bueno, muchas gracias Alex. Y le voy a pasar la palabra a Adiel Monzón, del Sindicato de la Empresa Pública de Agua de la Ciudad de Buenos Aires, y Secretario Ejecutivo de Contaguas, organizador aquí del evento. No se escucha. Pues no se escucha. No no. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Ahí sí. Está presionando el micrófono. Bueno, eh, primero saludarlos a todas y a todos. Eh, más que nada era esto, el saludo. No quiero robarle tiempo de exposición a los que venimos a escuchar, que es, es lo interesante de esta reunión. Así que... Nada, Celebro estos encuentros y por supuesto a disposición para todo lo que necesiten durante la conversación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces, quizás mencionar que la reunión de la cual forma parte este evento tenía como título tiene como título aunque ahora es virtual agua territorio y democracia sustantiva construyendo proyectos políticos en defensa de la vida así que ese es el marco en el cual organizamos este evento y es una actividad formativa que hacemos con la ISP y con Taguas para sus trabajadores para sus trabajadores afiliados de modo que es bien interesante el impacto que esto puede tener en los grupos de trabajadores, sobre todo en América Latina, pero también más allá. Bueno, el orden que vamos a seguir, la idea que tuvimos fue discutir el tema de la soberanía y la seguridad hídrica. Lo hicimos un poco de modo provocativo, en el mejor sentido de la palabra provocación. Son palabras que vienen del norte global, como se dice, ¿no? Y a veces uno se pregunta de qué seguridad hídrica se habla. ¿La seguridad hídrica de quién o de quiénes? Y por eso los invitamos a ustedes para que en sus propios conceptos y términos nos puedan contar sus vivencias, su forma de ver esto. Nos sabemos muy bien, gracias a que hemos estado en contacto ya por bastante tiempo, que enfrentan muchos desafíos en sus territorios, precisamente en torno no solo de la soberanía y la seguridad hídrica, también muchas otras cuestiones que enfrentan. Pero hoy nos vamos a concentrar en el tema del agua fundamentalmente, ¿no es cierto? Y queremos escucharlo sobre todo a ustedes. Así que vamos a pasar a, al evento en ese sentido, comenzando un poco en orden alfabético. Pusimos a Chile, Gualmapu, que ahora... Robinson nos va a explicar un poco para los que no conocen estos términos, puede parecerles extraño, darnos un breve contexto y luego le vamos a pasar la palabra a Giovanna, cuyo nombre y puesto lo va a dar Robinson para que yo no cometa errores de pronunciación y la presente correctamente. ¿no? Así que te dejo a ti Robinson para iniciar esta primera parte y luego pasamos al caso de Guatemala. Gracias Esteban. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, por lo menos de acá de buenas tardes. Eh, Las saludo desde Concepción, una ciudad que justamente está en una parte que se le llamaría una frontera histórica entre lo que era Chile y Guamapu. Eh, Esteban me solicitó hacer una breve introducción sobre, lo que, sobre la contingencia básicamente. Me pidió que por favor no me metiera en la historia eh, porque es muy larga. Eh, que quizás la lamien la Giovanna, ¿cierto? Que el representante del pueblo mapuche nos va a explicar más en detalle. A mí solamente me corresponde, ¿cierto?, eh, explicar, hacer una pequeña introducción, qué es lo que está sucediendo acá. Tenemos múltiples crisis. Eh, quisiera partir con eso. Eh, en temas de agua, por ejemplo... Chile, como muchos otros lugares, yo sé que en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil también está ocurriendo lo mismo, tenemos la peor mega sequía de la historia. Unos colegas de acá de la Universidad de Chile han acuñado el concepto mega sequía, porque todos sabemos, cierto, que una sequía dura uno o dos años, pero en realidad una mega sequía como la que tenemos actualmente lleva 14 años, desde el año 2009, 2008-2009, por ahí comenzó. Entonces tenemos, por ejemplo, disecamiento de ríos completos, eh, cuencas que se están secando decrecimiento de la precipitación en aproximadamente un, en aproximadamente un 40% en promedio hay lugares donde llega hasta el 70 hay ríos que literalmente están secos entonces tenemos un problema grave digamos de precipitación digamos y de disponibilidad de agua ¿ya? a nivel superficial y a nivel eh, subterráneo paralelamente tenemos una situación no solamente acá en el sur, ¿cierto?, donde se conjuga Chile con Gualmapus, ¿cierto?, sino que también en todo el país, en realidad en toda América Latina, de los extractivismos. ¿ya? Tenemos un aumento de la extracción de agua a través de la minería, a través de los pinos, a través de los aguacates, ¿cierto?, las paltas, tenemos una, una, una proliferación, ¿cierto?, de actividad extractivista en toda América Latina, y aquí en Chile no es la excepción, eh, donde justamente... En este contexto de sequía, ¿cierto?, donde tenemos cada vez menos agua, estos extractivismos están disponiendo de casi todo el agua. Acá particularmente, en lo que se llama Gualmapu, ¿cierto?, el territorio mapuche, que si me permiten, estaba tratando de abrirle un, un mapita que publicó un estudiante del doctorado nuestro, que es un mapita súper bueno, pero si me dan un segundito porque no sé qué le pasa a este PDF que no quiere abrir. Eh, no lo quiere abrir, no sé qué pasa. Deme un segundito para, para ir explicándole con un mapita, porque creo que se va a entender mejor. Aquí está. Este territorio es un territorio antiquísimo. Según integrante del pueblo mapuche, tiene más o menos la edad del, de la, del pueblo mapuche, unos 14.000 años. Y e implica, por ejemplo, si me permite, Esteban, eh, aquí está, para compartir. Este es un mapita que publicó una estudiante del doctorado nuestro acá en Ciencias Ambientales. Y lo, hizo un mapa, ¿cierto? Al revés. Porque estamos acostumbrados, ¿cierto? La geografía nos tiene siempre mirando hacia el norte. Y ahí el norte se ve ese, como diríamos, a la izquierda nuestra, por lo menos a la izquierda mía. Quizás a la derecha ustedes, no sé. La cuestión de las pantallas uno se da vuelta. Pero fíjense ustedes, para allá está el norte. Se supone para allá está, no sé, eh, Colombia, Estados Unidos, ¿cierto? México, Guatemala, para que entiendan los compañeros de ayer. Entonces esto venía siendo Chile y Argentina hoy día, pero esto en, en, en historia, ¿cierto? Esto es lo que se llamaba Walmapu, que si ustedes se dan cuenta, incluye casi la mitad de Argentina y prácticamente la mitad de lo que hoy día es Chile. O sea, es un país de océano Pacífico a océano Atlántico, o de océano Atlántico a océano Pacífico, como quieran verlo, ¿ya? Y lo que eh, los mapuches le llamaban el Gulumapu y el Mapu, ¿ya? Para uno y para otro lado. Aquí están los ríos principales, ¿cierto? El Gulumapu y el Pueblo por el lado argentino, por el lado chileno. Chileno hoy día, argentino hoy día, pero en el pasado esto era territorio mapuche. Y, los map y digamos, el pueblo, el pueblo nació mapuche y lo sigue reivindicando como su propio territorio ancestral. Entonces, en este mismo territorio, si me permiten, le voy a mostrar otro, es simplemente para más o menos expresar más o menos la magnitud, es gigante, eh, el, el, la extensión, digamos, territorial. Si me permiten, le voy a mostrar otro mapita para expresar más o menos la idea que les estaba diciendo recién sobre el, los extractivismos que están acá. Acá particularmente, como les dije, en toda América Latina tenemos el problema de los extractivismos, ¿cierto? en este contexto de la megasequía. Pero acá el extractivismo principal es el forestal. Si ustedes se fijan, esto es tu mapita, lo voy a explicar brevemente. Esta es la zona central que se veía ahí justamente en el puel Mapu. ¿Cierto? Entonces esta es la parte central. Aquí ya tenemos el mapa hacia arriba este es un mapa tradicional, eh, fíjense ustedes, todo lo que está manchado con café, ese color café que está acá, es monocultivo forestal, pinos y eucaliptos, y esto es lo que está literalmente disecando los territorios en esta zona, eh, ¿por qué? Porque los arbolitos, ¿cierto?, no tienen la culpa de estar ahí, la tienen ciertamente los propietarios, ¿cierto? Y las empresas forestales, los extractivismos, ¿cierto? El gobierno que los, que los, que los, los subsidia, ¿cierto? Y, lo, y hoy día los defiende. Eso lo va a explicar quizás mejor la Lamien Giovanna. Hay toda una, una ¿cómo se llama? Una, un conflicto profundo aquí por el tema extractivista forestal. Si ustedes se fijan, lo, lo que está en verdecito, ¿cierto? Son los, el bosque nativo que queda. Lo que, porque esto antiguamente era todo bosque nativo, hace 100, 150 años. Hace 140, sin ir más lejos, Chile llegaba hasta aquí. aquí. Aquí estoy yo en este momento, en Concepción. Una ciudad que queda a 500 kilómetros al sur de Santiago, que es la capital de Chile, para que entiendan los compañeros de Guatemala, las compañeras. Y Chile llegaba hasta aquí, hasta hace 140 años, hasta 1880 más o menos. Y luego de ese año el Estado chileno lo eh, decidió cruzar para acá y bueno, metieron colonos, ¿cierto? Y, y luego, ¿cierto? A principios de 1900, la, las, las primeras plantaciones forestales. Este extractivismo ya tiene más de 100 años. El problema es que está todo esto, desde este río hacia abajo, el río Biobío, todo esto era territorio mapuche. Hoy día, si ustedes se fijan, lo que está en, en color conchovino son las tierras mapuche reconocidas por el Estado. Solamente las reconocidas, porque el, el pueblo mapuche dice, reivindica todo este territorio. Y como les mostré recién, de todo el territorio, digamos, hacia Argentina, o lo que hoy día Argentina, Robinson, ¿cierto? ¿Cómo son? Tratad de acortar, porque si no se nos va a ir mucho tiempo. Ok. Entonces, por favor. el problema. El problema es el extractivismo hoy día acá. Y, la, y el conflicto está gatillado por este extractivismo forestal. Pero también, los últimos dos años, ¿cierto? Tuvimos una crisis social de envergadura acá, eh, con el estallido social. Justamente por el extractivismo, por la, digamos, por la extracción a gran escala, pero también por una serie de otros factores, ciertos Sociales, eh, eh, digamos, eh, gatillados por el neoliberalismo que tiene este país, que también tiene aproximadamente 40 años. Entonces, y a eso le sumamos los últimos dos años, ¿cierto? la pandemia, que tiene una crisis social en este momento y que no solamente una crisis chilena, una crisis global del precio de los alimentos, ¿cierto? Eh, en general el costo de la vida está creciendo enormemente, entonces esto está gatillando otro tipo de crisis. Tenemos una crisis migratoria, etc. Entonces, la configuración en este momento, ¿cierto?, de este territorio es que tenemos mega sequía, extractivismo, crisis social, incluyendo la migratoria, y crisis de COVID o post-COVID, ¿cierto?, y todas en aumento. La megasequía en aumento, el extractivismo en aumento, la crisis social en aumento. Se supone que el COVID viene decreciendo, pero ahí estamos. Entonces, más o menos, ese es el contexto en el cual está operando este territorio ancestral llamado Walmapu, que está en la frontera con Chile, ¿cierto? Del cual les va a hablar la Lamien en Giovanna Tafilo. Muchas gracias. Esteban, estaba muteado? Está la Giovanna, completamente con su nombre y su cargo, porque yo no lo hice bien. porque. Esteban, sí, ¿estás muteado? Ahí está. Está sí. la Giovanna, entendemos? completamente. Sí, entendimos lo anterior. Ah, sí puedo presentarla, dame un segundo. Déjame buscar eso. Bueno, quisiera presentar a la Giovanna Tafilo. Ella es una muy gran, gran amiga, de hecho no hemos conocido los últimos años, mucho más eh, con el tiempo, ¿cierto? Ella es una mujer eh, que en el pueblo mapuche se le llama Lawentuchefe. Ella eh, significa una persona que es Lawen, que digamos que trabaja con el Lawen, es decir, con las hierbas medicinales. Eh, es también... Eh, aquí está. Perdón. Eh, pertenece, cierto, durante mucho tiempo, cierto, aproximadamente casi 10 años, diría yo. Fue la vocera de un machi, cierto, que está preso en este momento, eh, el machi Celestino Córdoba. Eh, también, digamos, ella es la representante de una comunidad, la comunidad Nehuen Mapu, digamos. Eh, en estos momentos, la Lamien Giovanna eh, trabaja, ¿cierto?, como la Huentuchefe, como una eh, mujer medicina, no sé si está bien así dicho La Lamien, eh, del pueblo mapuche, pero también, ¿cierto?, ella está en un proceso también de espiritual, digamos, que es fundamental dentro del pueblo mapuche, para, digamos, avanzar hacia un camino superior a la Huentuchefe, y quiero que ella cuente eso, si es que lo quiere contar, porque no, no me corresponde a mí, pero sin embargo, decir que la Lamien Giovanna, digamos, es una... También, si me permite la mien, por lo que hemos conversado, eh, pertenece a una camada de mapuches, ¿cierto?, que, cuyos padres migraron a Santiago eh, cuando el Estado chileno, ¿cierto?, hace 140 años invadió, después se, vino una serie de pobreza. Los padres migraron a Santiago a mediados del siglo XX, y los hijos de esa, de esa camada de mapuches, ¿cierto?, que migraron, están retornando al, al, digamos a su territorio ancestral, que digamos que es el Migraron a Santiago, a la capital, por cuestiones por razones principalmente, digamos, de persecución económica, se mezclaron una serie de factores, de factores racismo, ¿cierto?, discriminación, eh, cuestiones, una serie de factores, ¿cierto?, para poder, digamos, emigrar. Y luego, retorno. La Lamin pertenece a esa camada, y retornó, digamos, a su, a su territorio ancestral. Eh, eso eh, creo que... No sé si he dicho demasiado la Lamien o he dicho poco, usted dirá. Así que los dejo con ustedes la Lamien Giovanna Tafilo, ¿cierto? La, nuestra representante del pueblo Nación Mapuche de acá de Guamap. Anyway, pues bien. Ahí me compuche. Eh, ya lo dijo Robinson, hincheta Johana Tafilo Jara piñen. Incheta Hincheta la Juan Tuchefe. Hinché somos werken love yu, que buen Santiago Guarriameu. Eh, bueno, yo soy la mujer mensajero del de LOF o de la comunidad Ñuque Mapunehuen, que es de, Vato, Ñuque, <ríe> Ñuque que es de acá de Santiago, por lo mismo, porque nosotros somos de, de esa camada de, que sufrió el desarraigo, que nació sin identidad, que nació sin idioma, nació sin territorio, porque nosotros somos los mapuches que no tenemos tierra. Y que, eh, desde el, antiguamente, cuenta la historia que, que por el lado de mi papá, los tafilos, llegan al norte de Chile en, en calidad de esclavos, eh, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos en calidad de esclavos y fueron vendidos como encomienda de indios eh, a la zona de Coquimbo, en la cuarta región de Chile. Y después escaparon y en esa escapada terminaron acá en Santiago mi, mi papá con su familia. Y por otro lado, mi mamá viene del lado desde de Concepción, del irquén y también, escapando de la muerte, llegan a Santiago. Eh, vengo de una familia que, que ha sido muy perseguida políticamente, incluso después en plena dictadura militar, después en plena democracia tutelada, que decimos nosotros. Entonces, yo soy de esos mapuches, porque han recuperado la esencia y la identidad aquí, en el territorio, en Santiago. Yo actualmente vivo en lautaro pero hoy día me encuentro en Santiago. Vine a trabajar, trabajo en un programa que se llama Programa Especial de Salud y Pueblo Indígena, en un hospital de atención primaria acá, haciendo salud intercultural. Atiendo a los usuarios, a los funcionarios y a los familiares de los, de los pacientes del hospital, que son derivados o que piden hora para poder atenderlos. En el Hospital de Niños Ezequiel González Cortés. Ese es un poco mi, mi trabajo. Pero además también soy defensora del territorio, defensora de las aguas. Hoy día nosotros estamos en un proceso muy, muy complejo porque la sequía, como decía, la mega sequía que hoy día existe en el territorio es muy grande y está, viene directamente desde, eh, desde las forestales, desde la plantación forestal y desde el monocultivo. Porque para nosotros los mapuches no solo el agua, no solo es dadora de vida, Sino que la vida en sí, si tiene esencia o espíritu, el yenko, el dueño del agua, por tanto, porque ko es agua, todo el nebueno de energía forma parte fundamental de nuestra cosmovisión. Siendo así, el agua no puede existir sola, tiene que ser una simbiosis con otros elementos, y o nebuene, es fuerza, energía, armonía y equilibrio con el universo, y que juntos construyen el litrofuel monguel o la biodiversidad. Desde el cosmos mapuche se distingue una dimensión vertical, o sea, metafísicamente, y otra horizontal, desde la naturaleza. Destacando nosotros como número, número cuatro, el del equilibrio. Porque cuatro son las divinidades nuestras, cuatro son los cielos, cuatro son las esquinas de la tierra, y cuatro son los elementos. Ni en Co, ni en Mapu, ni en Fuhu, ni en eh, El agua, la tierra, el fuego y el aire. Por lo tanto hablar de agua desde la, desde la visión nuestra como mapuche, no es solamente un elemento vital para el consumo humano, sino también para el consumo de los, de, de los animales, el riego de las plantas, como productora y dadora de recursos y o generadora de los servicios productivos y energéticos. Entonces de esto se hacen las grandes empresas. Las grandes empresas hoy día se han hecho de, esta, de, de este niem nuestro que es el agua. Para el mundo mapuche, el agua es el molfun o salvia de la ñuquemapu. Es la sangre que recorre toda la tierra. Por el agua existimos todos los seres vivos que formamos parte de ella. Para nuestros wifi, para nuestros sabios, para nuestros abuelos, para nuestras machis, el agua es sagrada. Que para atravesar un arroyo, un estero, o una vertiente, un río, hay que hacer un ruego para pedir permiso a los ñenco, a los dueños del lugar, a los dueños del agua. Porque el agua para nosotros tiene es espíritus protectores. Porque no podemos llegar y pasar sin respetar a ese espíritu protector, a ese que no se ve. Entonces hoy día nosotros sentimos que se ha contaminado, se ha tirado basura al estero, se ha tirado basura al arroyo, ya no la vemos cristalina, ya no tiene vida, ya no tiene energía, la vemos como oscura, como sucia, como estancada, como contaminada con los mismos desperdicios que nosotros mismos hemos ido arrojando día a día. Muchas, muchas veces nosotros caminamos con nuestra bolsita, con, con murque, con harina tostada, con un poco de, de, de harina, con un poco de agua, con cualquier cosa que tengamos, porque hacemos una relación, establecemos una relación con el agua. Y esa agua a nosotros nos permite poder pasar y traspasar el espacio. Y hacemos una rogativa y entregamos nuestro Mañuntuco, entregamos nuestra, eh, nuestro agradecimiento por poder pasar. Antiguamente nosotros pasábamos hacia Mañuntuco y tomábamos esa agua. Hoy día no lo podemos hacer porque si no nos enfermamos. Hay lugares en donde los pesticidas tienen contaminada el agua. Hay lugares en donde eh, el, los pesticidas de los cultivos tienen todo contaminado. Entonces nosotros Hoy día no podemos hacer uso del agua como lo hacíamos antes. Sí hay lugares, sectores en donde las vertientes aún están, en donde los esteros todavía existen. Pero hoy día para nosotros es muy complejo tener esa fuerza, tener la fuerza del Chao Choquín, del Chao Guinechen, del Chao de del abuelito Guentenao y de todos los y de nuestra ñuquemapu. Nosotros hoy día estamos a punto, falta muy poco, de iniciar un nuevo ciclo de vida en nuestro mundo, mundo nuestro love, nuestra comunidad. Porque viene Wiñol Tripantu. Se nos viene Wiñol Tripantu. Estamos a punto, falta muy poco, de iniciar un nuevo ciclo de vida. Y Wiñol Tripantu es el inicio del nuevo ciclo. Es cuando el día es más corto y la noche es más larga. Nosotros decimos, a un, pa, una, a un paso de gallo se viene nuevamente el sol. ¿Por qué? Porque después de eso ya comienza nuevamente a aparecer el sol, es cuando el día es más corto y la noche es más larga. O bueno, a un pa, una, a un paso de gallo se viene nuevamente el sol. Vamos a hacer ¿Por una qué? Porque después de eso ya comienza nuevamente a aparecer el sol, es cuando el día es más corto y la noche vamos más Vamos a hacer una pausa un para paso, incluir una, a un paso de gallo se viene nuevamente el sol. Vamos a hacer ¿Por una ¿por de Una pausa Giovanna, para aparecer. Te silenciaste, te silenciaste Esteban. una pausa para darle lugar a los colegas de Guatemala eh, para ir haciendo más bien un modelo de diálogo eh, ahí está, una pausa para darle lugar a los colegas de Guatemala, quería pedirle a Josué más bien un modelo de, te de, eh, de, un modelo de, te de introducción eh. Del caso de Guatemala, como hizo Robinson, para darle un marco al tema, que creo que se conoce muy poco de esa región de Guatemala, del caso de Guatemala, como hizo Rory, para darle un marco al no tema. No sé por qué tenemos Guatemala, una multiplicación que que si de, no muchos, de esa región de Guatemala. Eh, eh, ese feedback creo que se debe a que alguien tiene prendido, su, Robinson, y, eh, tienes prendido el marco, Facebook Live y no estás escuchándote tenemos, en simultáneo. Es posible, buenas tardes, es ¿me logran escuchar? Perdonen. Sí. Ahora sí, se calmó el eco. Ah, bueno, buenas tardes. Primero, pues, agradecer la gentileza de José Esteban de habernos convidado a esta conversación que para nosotros es sumamente importante porque... Eh, es un momento no solo para reflexionar, sino también para intercambiar eh, nuestras experiencias y lo que estamos haciendo desde nuestros territorios en esta patria grande, donde tenemos compromisos de con eh, la madre naturaleza, tenemos compromisos con el territorio, de defender eh, a, a la abuela Lago con nosotros, a la hermana Agua, eh, eh, tenemos ese reto. Y por ahí, pues nosotros, para introducir, eh, nosotros somos Sutujiles, eh, Mayas Sutujiles, estamos al occidente de Guatemala, eh, estamos en las riberas de uno de los lagos eh, más hermosos y profundos de Centroamérica, 320 metros de profundidad, eh, es uno de los lagos más profundos. Uno de los lagos más visitados por, con bastante afluencia turística eh, es el tercer eh, lugar de, para la visita de destino como destino turístico. Entonces eh, alrededor del lago pues eh, hay toda hay todo un entramado económico también hay un, todo un entramado eh, social entonces eh, es bien interesante. Pues nuestro movimiento surgió hace unos años, en el 2019, para ser más, entre el 2018 empezamos. Este movimiento surge a raíz de un, de una iniciativa que se denominó, o que, porque todavía está en el ambiente, se denominó en su momento eh, el Mega Recolector de Aguas Residuales. Este era un proyecto este es un proyecto hidráulico enorme, de, de gran envergadura, de bastante recurso económico. Sin embargo, siempre a nosotros no, nos, nos despertó la, la inquietud de, bueno, ¿qué es este proyecto? ¿A qué, a qué se qué motiva este proyecto? Y a partir de eso, pues empezamos a hacer cuestionamientos de, sobre el proyecto, este megaproyecto hidráulico que de entrada suena muy bien eh, porque iba a extraer las aguas residuales eh, del lago para echarlos cuenca eh, abajo cuenca y tratarlas. Hasta ahí el relato sonaba bien. Sin embargo, creo que en el colectivo donde participamos surgieron varias preguntas y preguntas que son para nosotros sumamente torales, como por ejemplo qué principios éticos movían estaban detrás de este, de este proyecto qué intereses económicos impulsaban este proyecto y qué derechos sobre qué derechos se fundamentaba este proyecto qué derechos humanos si era el derecho humano al agua y al saneamiento si eran derecho a los pueblos a la consulta si eran los derechos a la, de la naturaleza o qué motivaba qué, eh, qué, qué visión había detrás eh, qué generosidades habían detrás, qué intereses, si eran intereses crematísticos u, u otros. A partir de esto nosotros no, nos armamos en, eh, en poner nuestra oposición. Y fue ahí eh, que con, empezamos a conocer grupos, como por ejemplo al profesor José Esteban, conocimos el trabajo de la red, porque nos empezamos a informar. Y a partir de toda esa información empezamos incluso nosotros a respondernos esas preguntas y vimos cómo en el mundo eh, había toda una dinámica de privatización de los servicios de agua y saneamiento y empezamos a entender cómo cómo este colector de aguas eh, residuales se suscribía dentro de esta racionalidad, la racionalidad del mercado, que bueno, que el mercado puede hacer unas cosas bien, pero eh, acá para el, el tema del agua sabíamos de que no. Entonces, a partir de ahí empezamos nuestra oposición a construir argumentos con... Con las investigaciones que ha hecho la, la red, empezamos a tener incluso diálogos, ahí José Esteban puede dar fe de eso, tuvimos intercambios. A partir de estos intercambios empezamos a construir nosotros argumentos políticos para nuestra oposición. Pero ojo, nosotros estamos en una iniciativa bastante interesante, porque nuestra oposición... Eh, contrario a los hermanos que se oponen a la minería, que se oponen a los megaproyectos, nosotros no podemos negar que el lago está sufriendo un deterioro eh, más que ambiental, sino que ecosistémico. Entonces, a partir de eso, nosotros también, nuestra oposición de no a un proyecto eh, que se rige bajo la racionalidad del mercado, eh, pero sí a alternativas eh, distintas, alternativas más pequeñas, alternativas eh, accesibles, asequibles, sobre todo que, de, que entendieran a, a la madre naturaleza y que no fuera en detrimento a ella. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir propuestas, empezamos a cohesionarnos mucho más, empezamos a, a tejer una articulación bastante fuerte en la comunidad. Esta introducción la dejo por acá porque creo que ahí vamos a escuchar desde las voces orgánicas, desde el ejercicio cotidiano, desde lo que se hace en la comunidad, eh, voces protagonistas que están todos los días, todos los días. Por ejemplo, nosotros somos posiblemente muy, muy esporádicos en esto, pero estas son las, las voces protagónicas. Vamos a escuchar al... Al anciano y, y, y principal del pueblo, don Salvador Quiacaín, creo que él nos va a dar toda esa visión de organización comunitaria y nuestra visión eh, del lago desde una visión desde los pueblos. Vamos a escuchar a, a la hermana eh, Estela Zamol desde la cotidianidad, desde, la, desde una resistencia invisibilizada, porque todos los sábados ellos limpian las riberas del, del municipio. Incluso han tenido unas defensa, una defensa bien interesante eh, del, del territorio y han recuperado eh, territorio que se, se, se estaba privatizando y ahora es público. Entonces, ahí, ahí vamos a escuchar esa experiencia y también vamos a escuchar nuestra experiencia eh, legal, ese eh, acumulado que hemos tenido entre eh, en estos... Eh, años y meses gracias José Esteban, esa es la introducción ahí están los, los tres compañeros Don Salvador, eh, Nancy y ahí está también eh, Estela Zamol muchas gracias Muchas gracias José muy bien, entonces este, lo que les voy a pedir es que cubran unos 10 minutos 12 minutos para que sean sucintos en lo posible para después luego poderle permitir a Giovanna cerrar también y hacer algunos comentarios ustedes mismos para cerrar. Sería ideal que podamos hacer una muy breve síntesis que ha sido un poco difícil por los problemas técnicos que hemos tenido que han sido un poco, han llevado a confundir un poquito las voces. Pero bueno, tratemos de organizar ahora en Guatemala. Entonces el orden sería... Josué. Eh. Si iniciáramos con Don Salvador. Y después Estela y de en el cierre. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí escuchamos. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. De manera rápida, por cuestión de tiempo. Mi nombre es Salvador Kiacay Sac. Afortunadamente tengo 55 años de experiencia en organización comunitaria. Mi pueblo me ha dado diferentes oportunidades de ser su dirigente, de ser su autoridad, pero aquí seguimos compartiendo. Pues Creo que hace unos 30 o 40 años eh, los problemas en relación a los bienes naturales ya se estaban dando. Sin embargo, la gente no había detectado, no había reaccionado. Hasta que surgió un problema de la ley Monsantos por el asunto de la semilla. Es cuando la población de San Pedro de la Laguna se dio cuenta, entonces se reunieron en ese tiempo, eh, participaron la sociedad civil. Sin embargo, posterior a eso, surgió el problema, el riesgo para nuestro lago, que una institución lo llama. Mega recolector. Nosotros vimos eso, pues afortunadamente, ellos nos pasaron de manera rápida información sobre cómo iba a ser el proyecto, eh, cuánto iba a costar. Entonces, a nosotros nos preocupó, hicimos algunas reuniones de análisis, hicimos consultas, ese proyecto de mega colector en vez de ser un proyecto a favor del lago, iba a ser un proyecto en contra del lago. Y cuando nosotros decimos en contra del lago, estaba se estaba poniendo en riesgo la vida de los pueblos eh, indígenas, tutujiles, cachiqueles y quiche, ubicados alrededor del lago Atitlán Entonces nosotros nos reunimos tratamos de hacer algo y por eso llegó la necesidad. Antes nosotros cada grupo participaba, pero nos dimos cuenta que la estrategia de los eh, que aspiran, de los que eh, desean los bienes de los pueblos, es dividir a los pueblos. Y nosotros detectamos eso, que trabajar aisladamente no agarrábamos fuerza para defender lo que nos corresponde defender tal como es la defensa del territorio, que incluye bastante. Por esa razón surgió la idea de conformar eh, el colectivo Comunidad Unuñá que actualmente estamos trabajando. Nos dimos cuenta que el proyecto, en vista que era un riesgo, nosotros nos organizamos, hicimos varias reuniones. Y nosotros no inventamos nada porque los mismos que estaban pensando eh, poner, eh, o sea, hacer el proyecto, ellos mismos nos pasaron la información. Después se, se lamentaron, a lo mejor eh, pensaron, mejor no nos hubiéramos dicho nada porque por lo que les hemos dicho, ellos están reaccionando y ya no nos permiten. Nos dimos cuenta de las dificultades, pero luego en el colectivo... Eh, usamos esta estrategia que en el colectivo estuvo inicialmente el Consejo de Ancianos, Mayas, estuvo la sociedad civil, estuvieron los cuatro cocodes, están la municipalidad y lo interesante es de que cuando nosotros logramos la, esa organización y nos pusimos a defender nuestro lado, pues tuvimos nuestros aliados. Históricamente nunca se había a organizaciones religiosas ellos sin ningún fin religioso ni político pues se dieron cuenta que el tema que estábamos abordando y tratando de defender nos correspondía a todos entonces ellos se aviaron la iglesia católica con sus diferentes grupos en un solo grupo y las iglesias evangélicas pues afortunadamente varios de los pastores ellos eh, escucharon, entendieron, comprendieron lo que estábamos viendo nosotros, nos pusimos de acuerdo y logramos poner una acción legal la Corte de Constitucionalidad demandando, digamos, a, al Estado por no respetar lo que dice el convenio 169 y otros documentos, porque no hubo ningún tipo de consulta, simplemente ellos llegaron a informar y querían, informar. aunque las instituciones que el Estado ayuda o el gobierno ayuda, pues como que son apoyados por el mismo sistema, pero eso nos asustó a nosotros, pusimos el, el amparo, porque lo que nosotros vimos ahí era un riesgo, era un fue un, eh, una acción legal previendo cualquier riesgo real que iba a dar. Ellos se rieron un poco de nosotros porque según ellos, hasta que ya estaba, ya están ejecutando su proyecto, entonces las comunidades reaccionan, pero ellos luego dicen, ¿por qué no lo hablaron? ¿Por qué no se manifestaron antes? Por eso nosotros tratamos de hacer eso y pusimos ese... Amparo, eh, lamentamos, aunque sabemos que sí ganamos porque somos los primeros en poner una demanda en contra del Estado por el irrespeto, por el incumplimiento de los compromisos que ha adquirido a nivel internacional. Entonces, eso, la respuesta fue negativa para ellos, pero para nosotros fue positivo porque al menos después de cinco años ese proyecto aún no está. Ellos siguen utilizando estrategias con tal de lograr su fin, pero tampoco nosotros nos hemos puesto a descansar o dormir como para que ellos terminen de hacer lo que sus pretensiones. Nosotros estamos y seguimos eh, unidos con la idea de seguir defendiendo nuestro abuelo Lago, que según el pensamiento de nuestros abuelos, el agua es sagrada, es vida, es un ser vivo que tiene vida y tiene derechos. Pero como nosotros somos los iniciados, entonces nosotros estamos tratando de defender ese derecho para que el agua no sea visto como un recurso para hacer negocio, sino que sea visto como un bien natural para la vida de la humanidad. Muchas gracias. ¿Quién sigue en la palabra? Muy bueno. Nancy. Acá la compañera Estela. Ah, Estela. Muy bien, bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuchamos. Hola, hola. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, mi nombre es Estela Samuel Cortés. Yo represento al grupo de mujeres que estamos organizados ahí en la playa del Cantón Xeruchá, aquí en San Pedro La Laguna. Nosotras, el objetivo que tenemos, que que no se ensucia el agua porque el agua es vital, el agua es vida. Y es nuestra, nuestra madre, como dice en dialecto, catella. Eh, la verdad, el agua, el año 2012, surgió algo dentro del agua que hubo un brote de sanobacterias. Entonces, nos sentimos eh, mal por ver esos brotes que tuve el lago Atitlán. Es del año 2012. Entonces, tuvimos eh, nosotras como mujeres organizar un comité para ir a limpiar el lago cada mes cada fin de mes y por las gracias de Ajao ya tenemos cronograma todo el año. Y también llegamos a sacar basuras dentro del agua y también recogemos basuras como plásticos de champú rinzo y también de pañales, botellas, porque a veces hay gentes inconscientes que tiran botellas, latas, de todas clases de, de basura, inorgánicos, porque hace mucho daño a nuestra madre lago. Y por la gracia de Dios, ahorita tenemos 13 organizaciones acá en San Pedro la Laguna que cada mes limpiamos el agua para que no se ensucie el agua y dejamos un recuerdo a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Ese es el objetivo que tenemos como mujeres y estamos eh, trabajando voluntariado. Solamente gracias. Bien, muchas, gracias. muchas gracias. Muchas eh, gracias. Así eh, rapidito, ¿verdad? Eh, ya lo no mencionaba acá eh, Josué y ya lo no mencionaba acá Don Salvador que eh, a raíz de la imposición de un megaproyecto eh, nosotros eh, presentamos una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad, la más alta corte en, en Guatemala, eh, ya que nos habían violado en primera instancia el derecho a la consulta previa, libre e informada, ¿verdad?, eh, tal como lo establece el convenio 169. Eh, el gobierno ya había anunciado el proyecto, incluso ya estaban buscando las fuentes de financiamiento, pero en ningún momento se nos consulta a nosotros eh, como pobladores y especialmente como pueblos indígenas que vivimos alrededor de esta cuenca. Eh, también hacía mención Josué que, eh, bueno, nosotros nos estábamos oponiendo a un megaproyecto de saneamiento. Eh, sin embargo, este proyecto solo resolvía el 20% del problema que afronta el lago. Entonces, eh, se han identificado varias eh, causas de, de, de contaminación eh, de, del lago, ¿verdad? En el tema de, la, de las aguas negras, eh, le estábamos diciendo no al, al, al megacolector, pero eh, también había una necesidad de buscar alternativas eh, de saneamiento y en este caso a, a nivel eh, municipal, a nivel local, nos hemos enfocado en presentar propuestas ante la municipalidad. Entonces en el tema de, de aguas residuales eh, presentamos el tema de, de biodigestores o de, otros, eh, de otras alternativas eh, como baños secos, eh, de acuerdo a la necesidad de cada familia. En el tema de la escormentía agrícola, eh, hemos eh, estado intentando ¿verdad? Eh, hacer una transición eh, para regresar al uso del fertilizante orgánico. Porque eh, ese es un problema eh, muy, muy, muy fuerte dentro de la cuenca eh, del lago porque el uso de fertilizantes químicos también está ligado mucho a la producción de, de alimentos. Entonces hay eh, cierta resistencia de, de, de los campesinos en, en, en dejar de usar estos productos. En el tema de la escorretía eh, natural... Eh, actualmente estamos construyendo un reglamento municipal para eh, liberar toda una franja de la jurisdicción de nuestro municipio y declarar las playas de uso público. Tal como lo mencionaba acá, este, muchas de, la, de las personas se, se quieren apropiar o quieren privatizar las playas, entonces eh, inspirados en, en lo que han hecho estos 13 comités de mujeres que han resistido durante más por más de 10 años eh, se pensó ya en crear un reglamento eh, municipal para declarar esta zona de uso público y prohibir la extracción de arena ya que Muchas familias dentro del municipio sacan arena del lago para eh, las construcciones y esto daña eh, irreparablemente el lago. Entonces, eh, la, al tener zonas eh, de playa libres eh, y, tener, eh, y prohibir la, la extracción de arena, tendríamos un filtro natural para que el lago se, se, se pueda... Eh, en el tema de los desechos sólidos, acá en el municipio fue el primer municipio de, de Guatemala en crear un acuerdo municipal, es el famoso acuerdo 111-2016, que prohíbe el uso de bolsas plásticas, pajillas y duroport de, de un solo uso. Eh, estábamos avanzando porque era un proceso que había iniciado desde el 2008. Sin embargo, la pandemia nos hizo retroceder mucho y estancar este proceso. Eh, nos hemos dado cuenta que, que, que el plástico, que hay una gran cantidad de microplástico ya dentro de, de, de las aguas del lago. Y, y es alarmante ver, eh, ¿verdad? Eh, las mujeres hacen el esfuerzo de limpiar y otros eh, ensucian. Con eh, demasiado eh, plástico, y también tenemos la propuesta eh, a, para que las empresas también se hagan cargo de, del tratamiento de, de, de la basura, porque el municipio, el municipio tiene una planta de tratamiento de desechos sólidos, pero nos cuesta más de un millón y medio de quetzales eh, anualmente. Entonces, para tratar la basura de estas empresas. Eh, eh, también cuestionamos un poco eh, cómo dentro de la cuenca eh, hay una representación asimétrica dentro de la autoridad eh, del agua y estamos también buscando derogar esa ley y crear, eh, y, y estamos trabajando en una nueva propuesta para... Eh, que las voces orgánicas ¿verdad? de todos los, los pueblos que habitamos esta cuenca del lago eh, tengamos representación en ese consejo que toma decisiones eh, por el lago. Entonces son como que las acciones que hemos eh, estado tomando dentro en, en, durante estos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias Nancy, excelente. Vamos a hacer una ronda rápida, vamos a volver a Giovanna, volvemos al sur por un momento y luego la misma pregunta que yo sugiero para Giovanna, podrían quizás retomarla ustedes allá en Centroamérica, porque creo que lo importante para reducir, como tenemos un tiempo limitado que no nos deja explayarnos lo suficiente, es muy injusto realmente, Vamos a ver si lo completamos luego con algún escrito que ustedes nos puedan enviar o algún otro modelo de comunicación. Pero sí creo que sería bueno que no dejemos esta sesión sin hablar un poco de cuáles son las prioridades más grandes. Creo que están un poco claras. Es como decir cuáles son los desafíos más urgentes y por qué no cuáles son los enemigos más difíciles que confrontan. Hay que animarse a hablar de eso, ¿no? Los desafíos vienen de la mano de enemigos. Entonces, se hablaron de amigos, se hablaron de alianzas, por ejemplo, ahí en Guatemala, ¿cómo de pronto pudieron hacer alianzas con ciertos actores? Sin embargo, también es cierto que a veces no es tan fácil tener amigos en estas peleas. Entonces, tanto en el caso de Giovanna como luego de nuevo para cerrar con el caso de ustedes, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que confrontan en este momento con relación a este tema de la supuesta seguridad, soberanía hídrica en las comunidades que ustedes habitan y de las que son parte. ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos y cuáles son los enemigos que confrontan? Por supuesto también. ¿Cuáles son los aliados que pueden ayudar? Si los tienen. Creo que sería un buen modo, un modo de cerrar esa parte. ¿no? No sé si Robinson tiene ahí alguna sugerencia por esa parte. No, me parece bien. Aunque la palabra enemigo es una palabra de guerra, podrían ser oponentes también. <ríe> Muy bien. Oponente lo usaba Clausewitz, el teórico de la guerra. Así que más o menos andamos por ahí. Pero está bien. Hablemos mejor de oponentes y de, y de amigos. Eh, mayo. Eh, bueno, nosotros igual llevamos desde 1852 peleando el tema del agua. Eh, la destrucción de nuestra yuque mapu, de nuestra madre tierra, hasta el día de hoy. O sea, es, venimos en una posición de, de pelear porque nosotros como sociedad mapuche y campesinos trabajamos y desarrollamos la economía acorde con el medio ambiente. O sea, pero lo que es la invasión forestal y la frutícula, considerando la destrucción que han dejado, sobre todo en la zona central de Chile, o sea, tenemos acá zonas absolutamente secas, donde los animales no tienen agua. Nosotros vivimos en comunidades mapuches en donde la, el agua llega en camiones aljibes. Sabemos que aquí en Chile hay un ordenamiento jurídico, y que yo creo que también eh, a lo mejor es menos complejo el de allá de ustedes, en Guatemala, que nosotros acá porque aquí eh, el ordenamiento jurídico es sectorial, fue tirado en dictadura y perfeccionado en los gobiernos de la concertación. O sea, tuvimos 40 años de gobierno, se supone democrático, y lo único que hicieron fue continuar saqueando lo que los economistas eh, neoliberales llamaban recursos naturales, y para nosotros, que son elementos fundamentales para nuestra vida. Entonces, no es susceptible de venta y especulación comercial. Hoy día nos, nos, nuestros ríos están siendo intervenidos les están sacando todo lo que es arena, eh, intervienen las aguas, hacen canalizan hacia la, las zonas agropecuarias. Eh, y lo único que piden, porque Chile es el único país en donde el agua es privada. El agua es privada, está patentada, patentada privadamente, y además Chile es el único país en donde nosotros para poder tener agua tenemos que inscribir las aguas. Y no corresponde, eso está dentro de la Constitución Política de, de este país que fue creada en plena dictadura y que hoy día también está ahí un tema, un ordenamiento en donde nosotros en general no creemos mucho que, el, que algo bueno vaya a pasar. Ojalá que sí, pero de verdad que cuando se nos dijo que venía una nueva democracia y nos prometieron muchas cosas, no han pasado ni tres meses y hemos visto cómo se nos ha mil, militarizado el territorio. Yo salí anoche desde, desde el sur y les digo, o sea, la cantidad de, de militares que habían en la calle, en la esquina de mi casa tengo un cantón completo de, de, de mil hijos, con camiones, con. ¿Y por qué? Porque el ingreso a las comunidades, si tú ingresas a la comunidad, tienes que mostrar carnet, te inscriben y todos los demás, y después te salían lo mismo. O sea, nosotros hemos vivido en un permanente estado de sitio. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es solamente por la defensa del agua, la, nuestra lucha es por el territorio y por todos los territorios, el territorio tangible y el intangible, el territorio que no se ve, el territorio espiritual. Y hoy día nuestra alianza es con nosotros mismos como pueblo que estamos despertando, que está despertando a nuestra gente, que están volviendo nuestros espíritus ancestrales, y que son nuestros jóvenes hoy día la esperanza de poder defender de mejor forma el territorio. No tenemos armas, pero sí tenemos la, el arma espiritual, tenemos el Nehuen. Sabemos que a lo mejor nos van a matar en el camino. Pero aquí estamos defendiendo y defendiendo lo que nosotros creemos que es la madre de la naturaleza, que es nuestra yuque Mapu newen, que es nuestra madre tierra. Porque ¿quién no defiende a su familia? ¿Quién no defiende a su madre? Seríamos unos muy malos hijos si no defendiéramos a, lo, a nuestra madre. Mapuche significa ser gente de la tierra. Si no existiera la tierra, nosotros no podríamos estar sostenidos. Y el problema mayor es que hoy día con la intervención que están haciendo de las aguas, de los ríos, en el, la zona de Pilmaiquén, tenemos una empresa noruega que en Noruega defiende el territorio, defiende la ecología y acá viene a destruir. Están tratando de destruirnos uno de nuestros mayores ríos, uno de nuestros mayores ñen, uno de los mayores dueños del ñén que controla en equilibrio el cordón del Caule. El cordón del Caule son cinco volcanes. Si se destruye el, el, el equilibrio van a, a explotar los volcanes y al final vamos a terminar siendo arrasados por nuestra misma madre naturaleza que ya no soportó más el daño que le están haciendo. Hoy día nosotros no te, tenemos aliados, nos hemos ido aliando de diferentes formas, buscando el punto en común, porque de verdad no hay muchos puntos en común, pero sí tenemos un pueblo pobre dentro del pueblo chileno. También nosotros hemos sido empobrecidos por el capitalismo, pero aquí estamos, pues, tratando de buscar las alianzas con algunas universidades, tratando también de que no haya esclavismo cultural, porque hoy día también hoy mucha gente va, hace estudios, plantea un libro y después se olvida de, lo, de todo lo que vivió y de todo lo que vio en el territorio. También estamos en, esa, en ese proceso de, de, de, de convencer de que no solamente se haga extravismo cultural, sino que también se pongan y estén en la pelea junto a nosotros. Hoy día para nosotros es muy importante, por ejemplo, el hecho de que Robinson nos invite, también tiene que ver con eso, también esta reciprocidad de poder estar y juntarnos y poder conversar y poder ver por dónde vamos y por dónde caminamos. ¿Por qué? Porque las forestales ya no deberían estar allá en, en el territorio, porque son muchas hectáreas en mucha la sequía. Y nosotros, nosotros, yo como médica, tengo que caminar kilómetros y kilómetros buscando el remedio, porque ya no está el remedio, porque el remedio lo dan las aguas. ¿Por qué? Porque el agua ya se nos escondió, el agua ya se fue hacia abajo, el agua ya no quiere salir. Entonces, el mien protector de nuestras aguas ya no está, no sabemos qué vamos a hacer porque si no, nos vamos a morir todos, no solamente eh, nosotros como pueblo mapuche, sino como, como seres humanos en general. Chaltumay, Puna mien, muchas gracias. Muchas gracias Giovanna, muy bien. Chaltumay. Ya trabajaremos en hacer alguna síntesis que pueda quedar por escrito además, ya hablaremos con Robinson. Y una ronda más para ustedes allá en Guatemala, sobre el mismo punto, ¿no? ¿Cuáles son, ya hablaron ustedes, de prioridades y grandes desafíos? Quizás oponentes o enemigos, no creo que haya que tenerle miedo a la palabra, porque a veces está tan claro que lo son, que bueno, ustedes lo saben mejor que nosotros, ¿no? Pero bueno, lo en que ustedes... Nuestro, como pueblo nuestra tarea grande es seguir concientizando a la gente de nuestra comunidad para poder retomar eh, la condición ancestral que supieron mantener eh, los recursos naturales y considerarlos como bienes naturales y no como simples recursos. Otro, estamos tratando de incidir cómo tener un gobierno municipal, departamental, que mejor si nacional menos insolentes, como hasta ahora estamos. Y lo otro es darle seguimiento a las propuestas que hemos presentado para que llegue el momento de lograr eh, alcanzar nuestras propuestas. Y luego tenemos también la tarea de mejorar, tener mayor comunicación pues nuestros aliados, para que en cualquier momento podamos hablar y actuar en conjunto como pueblo y no solamente como un grupito. Muchas gracias. ¿Alguien más de ustedes quiere agregar una palabra? ¿Estela o Nancy o Josué? Eh, sí, José Esteban. Bien, bien. Pues. Nuestros más grandes oponentes pues son los intereses del capital que están detrás de estos eh, territorios, detrás de estos eh, elementos naturales, de estos eh, bienes naturales que, que hay en las comunidades y principalmente el recurso eh, agua, ¿no? Entonces, lo, lo importante que, que es... Eh, esto y principalmente su control, ¿no? el con, quien controla, pues controla también eh, todo y es sumamente importante. Nosotros nos ubicamos, el lago se ubica, ubica eh, geográficamente en una zona alta eh, que antecede la zona, a la franja, a una de las franjas eh, de la agroindustria más eh, eh, más importante de, del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la, la zona baja de, de, de Guatemala, nosotros somos su antesala, el lago es la antesala, entonces hay muchos intereses detrás del, del lago, ¿no? Más allá, incluso los mismos intereses turísticos, ¿no? Lo, toda esa... Eh, ese esa vorágine que cree eh, del, del turismo, eh, que, que se vuelve también al final del día un, un tipo de extractivismo también que es peligroso, ¿no? Entonces, eh, no solo hay esos intereses, sino que hay todo un cúmulo de intereses, principalmente del de, de capital, ¿no? Entonces, hay, hay esas presiones eh, sobre el territorio. Bueno, muchas gracias, Josué. Esteban. Bueno, yo creo que estamos, este, Robinson, si perdón. Me, si me permites no. complementar un, claro, claro, un, claro. un minutito a lo que dijo José porque creo que este es el meollo del, del asunto, los intereses del capital. Eh, acá lo que dijo la Giovana, Giovanna, ¿cierto? acá está militarizado, porque los intereses del capital están siendo resguardados por el ejército chileno. Los intereses del capital forestal principalmente, pero también el capital frutícola, como dijo la Lamien, ¿cierto? Hay capital hidroeléctrico. O al Mapu, ¿cierto? Como territorio en resistencia de hace centenas de años, ¿cierto? Siempre ha expulsado, digamos, a la iniciativa foránea o huinca, como le llama el pueblo mapuche, ¿cierto? En su territorio, que extrae, ¿cierto?, la riqueza para llevársela, para saquearla. Entonces, los intereses del capital acá, yo creo que son fundamentales de entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. En el fondo, el Estado está defendiendo al capital y también hay, hay, una, hay una suerte también de paramilitarización acá. Hay guardias privados, eh, empresas de seguridad privada, que son empresas de exmilitares y excarabineros o expolicías, ¿cierto?, que están también resguardando particularmente predios forestales. Entonces, lo que hay acá, ¿cierto?, es el resguardo literalmente, privado y público, de los intereses del capital forestal, principalmente, pero también de otros tipos de capitales. Creo que ahí hay una concordancia enorme con lo que está pasando allá en Guatemala. Muchas gracias, Robinson. Sí, yo por lo que he visto y algunas cosas que sé que Josué me contaban que, que habían leído, las comunidades ahí en, en San Pedro de la Laguna, Hemos publicado algunas cosas de colegas que han estudiado la situación en Guatemala, el tema de las hidroeléctricas, hay tantos paralelos que es increíble, ¿no? El tema de las hidroeléctricas, sin duda, se agrega a ese tema del turismo. Yo tuve la suerte de conocer ese lago que es bellísimo, a la vista es bellísimo, pero cuando ustedes cuentan estas cosas, uno se da cuenta que la belleza que hay a los ojos ya está corrompida en la práctica, no hay, micro, hay microplásticos, estaban diciendo. no Entonces es una cosa terrible. ¿no? Así que yo creo que hay muchos paralelos y muchos elementos desgraciados, de concordancia, pero que tienen, si lo vemos del lado positivo, los elementos comparativos que pueden permitir un diálogo. Y esa es una de las cuestiones que nosotros queríamos promover, era una conversación, la llamamos humildemente una conversación, no podíamos aspirar a más por la falta de tiempo, pero obviamente es una conversación que se alargará y que vamos a seguir tomando en, en consideración y realizando. ¿no? Una cosa que yo me preguntaba cuando organizábamos esto es, ¿alguien va a salir ahora a criticarnos? Porque van a decir, ¿y por qué trajeron a, a la, al pueblo mapuche y al pueblo maya y no a, a todos estos otros pueblos? Quiero decir, hay tantos en América Latina que tendríamos una incapacidad enorme de re reflejar toda la realidad de las comunidades originarias. Pero bueno, lo digo como, más allá de identificar oponentes regionales o locales. Es una lucha muy, muy compleja porque es de escala global. Y ustedes son parte de un proceso global, aunque a veces uno lo ve desde lo local. ¿Qué era lo que queríamos hacer en esta charla? No? Nuestro compromiso como red y en, en, en colaboración con la, las organizaciones sindicales y otras es continuar esta conversación porque tiene el, el, el objetivo, por un lado, de dar voz a ustedes y a otras comunidades, pero enriquecernos también, ¿no es cierto? Porque como ustedes decían ahí, como decía Giovanna, muchas veces los académicos no siempre con mala intención, porque a veces son estudiantes jóvenes lo que lo hacen, pero a la, a la larga, al final lo que ocurre es que sí se hace una tesis, se escribe un libro, alguien se vuelve famoso o no, porque tampoco ganamos mucho los académicos, hay también una explotación del académico. Pero, pero es verdad que a veces hay un extractivismo político-intelectual que no corresponde y contra el cual nosotros también nos ponemos en contra. no no queremos eso, no queremos promover eso. Queremos promover un diálogo y un trabajo común, un trabajo de colaboración. Con lo cual hay un compromiso nuestro de continuar con esto. Bueno, Josué ya lo sabe porque hace tiempo que lo venimos haciendo. Vamos a seguir planeando y obviamente aceptamos sugerencias de ustedes mismos sobre qué vale la pena hacer, porque se nos ocurrió hacer esto y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto vale esto? ¿para qué nos sirve? qué cosas podríamos hacer en el futuro que contribuyan a mejorar la eficacia de estos métodos de conversación, que tengan algún tipo de influencia, ¿no es cierto? que puedan servirles a ustedes y a otras comunidades que como ustedes están en una lucha bastante desigual, bastante negativa lamentablemente, a pesar de que ocurren cosas buenas en nuestros países, no son muchas, la verdad. Entonces hay que seguir avanzando en la lucha para lograr un avance de los procesos de desarrollo democrático que le sirvan a toda la comunidad no solamente a los grupos que se benefician normalmente bueno no quiero cerrar yo así que ofrezco la palabra para alguien que quiera decir la última palabra del día Ariel Sí, perdón bueno la verdad es que una charla muy enriquecedora, el, a mí me parece que es muy bueno el enfoque ¿no? que se le da desde las distintas... A ver, lo que veo que tenemos grandes desafíos eh, que tienen que ver, acá se mencionaron muchos, ¿no? el tema de la sobreexplotación, la contaminación, eh, y sin duda creo que el principal problema que afrontamos me parece que como comunidad global es el egocentrismo. Seguimos siendo egocentristas y, y me parece que todo lo que la, las obras, las grandes obras y demás, va orientado. Por favor, chicas. Va orientado. Perdón. Vení, vení. Mil disculpas. eh. Ya está empezando a luchar. ¿Eh? Está empezando a luchar. Ya está empezando sí, sí, a luchar. Sí. La, la, las grandes obras y demás siempre son pensadas en beneficio de los seres humanos y por ahí pierden de vista todo esto que ustedes estuvieron hablando, ¿no? de, del cuidado de, de, de la naturaleza, de, del cuidado de las otras especies que habitan con nosotros en el mismo planeta. Y, y muchas veces uno no tiene magnitud tampoco de... Eh, que eso lo vimos muy bien en la diplomatura que, que promovió el profesor José Esteban, eh, de, de que a veces uno no tiene magnitud de los impactos de las obras que puede generar en la hidrodinámica de un río o las especies que habitan un río para abastecer a una comunidad o a una población. Entonces me parece que eh, para mí fue muy enriquecedora las la distintas charlas que, con problemas reales, que sin duda, no, lamentablemente el tiempo es tirano y da para hablar mucho más y da para invitar mucho más gente y la, la verdad que sin duda estaría muy bueno que, que se pueda plasmar en, alguna, en algún libro de, de contar todas estas experiencias porque realmente eh, sirven para tener esa óptica que, que tienen ustedes, que, donde el, el ambiente es un, es un sujeto y no es un objeto, como generalmente se ve de, de, de, de, muchos, de muchos aspectos de, de, la, de la nueva sociedad, si se quiere decir. Así que yo celebro la charla y la verdad para mí fue... Muy enriquecido que les agradezco a todos la, las exposiciones y de ya vuelvo a repetirles, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Ariel. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una última comentario o lanzada? Si no, bueno, yo voy a seguir, por supuesto, en contacto con ¿Ya? ambas comunidades, planeando a futuro Robinson, ¿sí? Sí, no simplemente complementar lo que dijo Ariel, porque creo que, por lo menos en mi caso, y yo creo que si algo tenemos que aprender de los pueblos originarios, de toda América de hecho, eh, es considerar que la naturaleza está primero. Entonces, como dice la Alamien Giovanna, ¿cierto? Eh, es la madre que nos provee. Tratarla como una mercancía, por ejemplo, como se la trata acá y en diversos lugares, ¿cierto?, eh, es justamente violentar ese carácter, por decirlo así, como dice el pueblo mapuche, de familia. Ven a la naturaleza como la familia. Entonces, yo recuerdo alguna vez, escuché, ¿quién vendería a su familia? ¿Quién maltrataría a su madre? Como decía la lamen Giovanna, ¿cierto? ¿Quién, mal, ¿Quién sería capaz, cierto, de contaminarla, de destruirla? Entonces, yo creo que son conceptos que, en alguna medida tenemos que empezar a incorporar, por lo menos yo ya lo estoy incorporando, incorporarlos también, en, nosotros como profesores por lo menos, transmitirlo a los estudiantes. Esto yo creo que debería ser materia escolar de, lo, de los niños, estaba viendo a la hijas de Ariel, ¿cierto? A esos niños, si a esa edad a todos nos enseñaran, ¿cierto? Que la naturaleza es sagrada, que no hay que romperla, que no hay que contaminarla, que no hay que destruirla, chuta, otro mundo tendríamos. Entonces creo que rescatar esta sabiduría ancestral, ¿cierto?, eh, por lo menos en el tema del agua, pero también, como decía la alameda a nivel estructural, a nivel de territorio, creo que es un tremendo desafío para todos, para todas, no solamente para los académicos, para una, la sociedad en su conjunto. Creo que ahí hay una línea, por lo menos en nuestro caso, cierto, de investigación y de, y de, y de, difu, de, de, de difusión, de comunicación para desarrollar, porque creo que quienes estamos metidos en esto, cierto, yo yo yo tanto eh, estoy tan imbuido con el pueblo mapuche, uno lo sabe pero cuando uno conversa con más gente, el parecer no es un concepto muy, muy, muy, muy incorporado, por decirlo así, muy, no quiero usar esa palabra, muy internalizado, eh, me, ¿me entiende? Entonces, tratar a la, a la naturaleza como familia, al agua, como, como una entidad familiar, como un ser vivo, ¿cierto?, que re, merece respeto, creo que es una, una perspectiva necesaria en este momento crítico. Gracias Robinson. Yo creo que tenemos una buena base para pensar en, en futuros intercambios y actividades, lo vamos a ir haciendo juntos, yo los voy a contactar por supuesto a través a cada uno, con Josué estamos en contacto permanente casi, entonces lo vamos a ir planeando porque creo que aquí, hoy faltó alguna gente que me dijo que estaba muy interesada en estar pero que no sabían si iban a poder, una colega de México por el centro que ella estaba muy interesada en este tema. Tenemos ahí mucho interés en ese tema y hay que trabajarlo bien porque, por otro lado, a veces hay una, una forma de pensar sobre lo indígena que es incorrecta, incluso en el mundo nuestro, en el mundo académico, en el mundo moderno, entre comillas. Yo he, yo he encontrado algunas de las cosas que hemos discutido hoy y que están por ahí, que ya las hemos estado conversando, en los países más ricos. Para que tengan una idea, un antropóloga hizo un estudio en el sur de Inglaterra, un país donde uno dice, bueno, ahí es todo individualista, y lo último que debe interesar es la naturaleza. Y ella lo que encontró es que las comunidades que viven en la cuenca del río Támesis, que es el río que llega hasta la capital, que es Londres, cuando se privatizó los servicios de agua allí, ella encontró que la gente decía que no se podía privatizar el agua, que el agua era sagrada. Encontró eh, costumbres precristianas. Los niños recién nacidos los llevan en algunos lugares allí a ser bautizados en las nacientes del río, que es una costumbre desde antes de que hubiera cristianismo en ese país. Y uno dice a veces, bueno, yo, no, yo mismo no lo podía creer porque digo, es un país modernizado, tiene armas atómicas, es uno de los países de la OTAN, y sin embargo tienen población en ciertas regiones que curiosamente mantienen creencias y hábitos no tan diferentes de los de nuestras comunidades originarias. Hay co cosas muy importantes a pensar y repensar, incluso por el lado de esas alianzas de las que hablábamos. No solo pensar que en cualquier lugar todo es capitalismo puro y bestialidad con respecto a la naturaleza, ¿no? Por suerte no es así, aunque pareciera que sí. Es muy difícil señalar donde hay buenos ejemplos, no tengo duda de esa, ¿no? Sin embargo, incluso de Guatemala yo he tenido algunas experiencias bonitas que no fueron muy profundas porque no tuve tiempo, ¿no? pero me acuerdo de un colega de los sindicatos que Ariel conoce, Chepito, que me llevó al lago de Atitlán, estuvimos por ahí, estuvimos en Antigua, y me dice, mira, si hubiéramos tenido más tiempo, te iba a llevar a visitar una mujer que es la líder de la lucha contra las mineras acá, en esta región. Una mujer que era la líder de la, de la lucha contra la minería en esa región. Claro, yo ni sé quién es porque no tuve el tiempo, pasé por ahí furtivamente un día estuve. Me hubiera encantado a veces hacer eso. no Si algún día que pueda ir a Guatemala, le voy a decir a Chipito me tenés que llevar a conocer a esta mujer, porque me la presentaba como son ustedes por lo que contaron. ¿no? Creo que estas historias las podemos tener en casi todos nuestros países, así que vamos a volver con estas cuestiones, pero de un modo que sea útil también, no por ser utilitarista, pero porque no quiero que sea solamente una cuestión académica. ¿no? Nuestra red tiene un lado académico, pero tiene un lado que trata de construir también, como decía el título de la reunión, proyectos políticos para la vida. Creemos mucho en la política bien entendida. ¿no? La política como aquello que nos ocupa de lo común. Entonces, bueno, vamos a planear futuras cosas juntos para continuar este diálogo tan rico. Les agradezco mucho... Y pido disculpas por el lado que no, no sale tan bien, como es la falta de tiempo y el ruido de más que hubo al inicio. Pero bueno, vamos a superar esos detalles en, en beneficio del conjunto. ¿Eh? Fue un placer estar con ustedes y espero que apenas esté el link del video grabado, se los vamos a comunicar. Y seguiremos dando seguimiento. Muy bien. Gracias Esteban. De nada. Gracias. No, gracias. gracias a ustedes. Gracias, un gracias, Nos vemos, nos vemos. Chau, nos vemos. Abrazos Chau. para Argentina, Chau. para Guatemala también. La un abrazo para Santiago. Abrazo, a Esteban.